hola a todos en este momento voy a intentar a través de este vídeo explicar a todos y todas cómo podemos hacer después de fotografiar una imagen una imagen que hemos creado un cuadro una ilustración o un dibujo cómo podemos hacer para publicarla en photoshop o incluso imprimirla si queremos hacer alguna reproducción vamos allá una vez hechas las fotos siempre nos ocurrirá que nos queda un fondo indeseable como pueden ser el caballete donde lo hemos hecho, la mesa, entonces atrás siempre se verán cositas como podéis ver pues el armario ropero y todo esto, pues vamos a intentar evitarlo y crear una imagen para ser publicada. Para ello estamos utilizando el programa Photoshop, Todo lo conocéis. Se puede descargar gratis, hacer una prueba con él y después si eso pues se compra o incluso se pide a alguien, a lo mejor hasta no lo dan. Muy bien, una vez hechas estas fotos, como estáis viendo, de una, un cuadro cualquiera, en este caso un paisajito, pues vamos a elegir una de ellas. Yo he hecho varias fotos orientadas al sol, de alguna forma algunas están más laterales y otras están más, más cara al sol uy perdón más más centradas al sol entonces vamos a intentar elegir una de ellas como podría ser digamos pues esta misma esta parece bonita vamos a descartar las demás y ya tenemos nuestra imagen aquí elegida que es esta aquí la tenemos lógicamente esta imagen sobra por todos los lados y lo que vamos a intentar es hacer redimensionarla arreglarla ubicarla y ponerla bonita bien photoshop es una herramienta que se utiliza para editar imágenes, para transformarlas y es un laboratorio líder en, en tratamiento de imagen yo he cogido la, el Photoshop que es eh, una versión que es el CS3, viene en español y vamos a empezar nosotros hemos trabajado, una, hemos hecho una fotografía y lo que vamos a intentar es coger una herramienta de selección que está aquí, esta herramienta de selección la vemos aquí para intentar abarcar con ella, arrastrar encima. Desde luego que muchos me podrán sugerir otras ideas, pero bueno, yo este es el método estándar que utilizo, que seguramente sea mejorable. Muy bien, hemos hecho una selección alrededor de toda esta imagen y vamos a intentar recortarla. ¿Dónde podemos recortarla? En el menú imagen, la recortamos. Nos sigue sobrando, como es lógico, una parte aquí que no es deseable y vamos a intentar hacerlo bien nuestra primera tarea va a ser medir esta imagen real el lienzo en mi caso era un lienzo de 23 por 29 centímetros cuando nosotros hacemos una fotografía digital nos encontramos que siempre en la imagen la hemos hecho siempre aparece a una resolución que son 72 píxeles por pulgada y una imagen que es enorme 79 centímetros por 96 no es nuestro caso nuestro caso es una imagen que mide como hemos dicho 23 por 29 centímetros verdad Bien. aquí tenemos en este parámetro cómo podemos cambiar la resolución de una imagen y cómo podemos cambiar el tamaño vamos a unir lo que son las resoluciones con los tamaños vamos a intentar desactivar esta opción y ahora vamos a aplicar el tamaño de imagen que nosotros es deseable nuestra imagen era de 23 centímetros y aquí nos queda un poquito más cortita pero no importa porque ahora una vez que ya vemos cómo se ha ido eh, cómo están interrelacionadas la resolución con el tamaño vamos ahora a desactivar todo o de nuevo desactivamos y ponemos nuestra imagen de 23 por 29 centímetros. Y 247 es una resolución estupenda. Vamos a ponerla en 245 para que sean números reales. O también la podemos poner en 200. O siempre veremos cómo la imagen va cambiando de su tamaño. Y 200 es una resolución suficientemente buena pues para poder hacer unas reproducciones en plotter y como queramos, en fotografía, en papel esta, esta resolución parece bonita 23 por 29, es nuestra imagen real era 23 por 29 centímetros y 200 píxeles por pulgada que es una resolución más que suficiente para lo que pretendemos ok bien, la imagen se ha reducido y ahora lo que se trata es de reubicarla en el lienzo tal como es ¿cómo haríamos? vamos allá Decimos, seleccionamos toda la imagen, en el menú selección, la seleccionamos toda, ahí vemos todo, todo el lienzo, toda la imagen seleccionada, y ahora vamos a transformarla en la opción de distorsionar. Vamos a distorsionar esta imagen, cogemos un manejador, con mucho cuidadito, si no tenemos mucha puntería siempre podemos utilizar la lupa, para tener un poquito más de precisión y ubicamos esta imagen que no nos estorbe mucho ahí muy bien, voy a reducirla un poquito más para que nos entre bien en la pantalla la ponemos un poquito más arriba con cuidadito y con este otro manejador derecho inferior un poquito así otro poquito más otro poquito más y ahí teníamos ya la imagen muy bien lo hacemos un doble clic para decir que ok y ya tenemos nuestra imagen dimensionada en el lienzo es nuestra imagen real es un tamaño de imagen de 23 por 29 centímetros da lo mismo que ponga 28 o eso 29 porque da lo mismo se va a cambiar igual y ahí tenemos nuestra imagen guardada en el lienzo y eso es todo. Ya haremos otro vídeo explicando cómo podemos eh, corregir un poquito la visualización de esta imagen, pero eso es en el siguiente vídeo. Muchas gracias, un saludo y adiós muy buenas. ¡Hasta luego!